Raza, la estatua de mi papá. <risa> ¿What the Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque maldigo mucho. Cada cuando rezo, amén, hijo de perro cargado. Mientras tanto, en las clases en línea, el profe joven dígale a su hermanita que deje de asomarse. Yo viviendo solo. <risa> <risa> la espuma que quiero ver. La espuma que veo Jajajaja <întiedad> Y en otra noticia noticia Noticia noticia noticia bien noticias Bien noticiasas Ya un truco de magia Manolo ¿Dónde está mi dedo? Prevención del... Decir, échale ganas No funciona ¿Qué? ¿Cómo que no? Tamar, hermano Le pedí mi polera a mi flaca que le presté ayer en el parque Y me devolvió una polera que no era mía, weón La mía era una negra Y me dio una de rayas blancas Todas son iguales ¿Una de rayas blancas y azules? Sí, es mía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cara <risa> caras? como ¿Cómo put ¡Sucio! ¿Cómo pudiste? Quiero ver sus fondos de pantalla y espero que sean lindos ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo put ¡Sucio! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Ay, caray! ¡Directo al corazón! ¡Hala, <risa> no! ¡No! ¡Hala! ¡Hay que besarnos! ¿Qué? En 2017, en California, un perro llamado Odin se rehusó a abandonar a su rebaño de cabras durante un incendio. ¡Es una broma, estás en mente! Días más tarde, los dueños regresaron y descubrieron que Odin mantuvo a salvo a todas las cabras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Audio! Cuando intentas olvidar a tu ex. mu de nadie, ¿entienden? No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti. Contigo no tengo opción. Sucio <risa> Feliz día del amor y la amistad Te tengo un regalo Momento, esto tiene tintes románticos Para el resto de tu vida, te amo Qué lindo Ay, si ¿sí es romántico el asunto Prueba inmunológica de embarazo Resultado positivo <risa> ah, Me siento halagado, tal vez un poco curioso Pero la respuesta es no Hoy What the Qué culero estabas Gracias pubertad Es de hoy <risa> ¡Hala! No sean así, fe, no sean así. De todos modos, no quería dormir esta noche. Naces en Latinoamérica. Qué horrible es llegar al estacionamiento y no saber cuál es tuyo. Uy, ahora qué hago. Uy Y en otra noticia noticia, para decir a la gente bien noticias, noticias, noticias noticia bien noticiosas. <risa> Enviaron a cuenta equivocada el dinero de la vacuna <risa> ¿Qué cara? Ay, Kili Ganti, Kili ¿Qué? ¿Qué? Aguanta, ¿Cómo, ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué pasaba aquí? <risa> la inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Ese señor Fry debe tener una mente genial <risa> ¿Sabías que en 2015 la policía holandesa capturó a un grupo de personas que cultivaban marihuana <risa> debido a que su casa era la única en la que el techo no tenía nieve. Baja un dedo, edición pendejos. ¿Estás pendejo? Vamos a averiguarlo. Baja un dedo, sí. Pero yo soy tu verdadero amor. Y cuando te necesité, ¿dónde estabas? Detenido con la policía Vas caminando con tu novia Y estos cinco movimientos y respetan a tu novia ¿Qué harías? ¿Cómo te atreves? Ala, ala, todo a no, ala Azul, azul Alejandro, yo me entrego No barrio Santa Inés Hace Al fin pude dejar a la tóxica ahora sí voy a ser feliz la tóxica <ríe> y quién lo decidió soy el único que decide y en otra noticia noticia noticia noticia noticia noticia noticiasas mi nombre es Marta Durán yo me quiero coger, co yo me quiero quejar de los golosa una popular influencer resulta ser un hombre de 50 años usaba filtro para parecer mujer es un tío! Era un, tío, era un tío Era un tío Era un tío Era un tío Era un tío Era un tío disfrazado Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Lo que acabo de ver Cómo tener novia después de los 21 Aprende a ser padrón. Bueno, quizás es porque eres feo Ratas en otros países Ratas en Latinoamérica Oye te voy a meter cuchilla, te cuchilla, te cuchilla, te cuchilla, te, cuchila, te cuchila. ¿Y tus amigos son serios? Order the you know how the love in Tokyo. kill you If you see me then you meet it Then you know you have to go Father Furious Drive, drive, drive, father Yo le hago un patalete a mi oponente Mi instructor de karate Estás enfermo Bruce Wayne Malina Chris, hola Hago amarres de amor, amarres de matrimonio, amarres sexual, amarres del mismo sexo. Uy, no, no, eso, eso es brujería, chicos, brujería, ¿no? José Capos, tengo un amigo que es muy pedorro, ¿no? Le podrá amarrar el fundito. ¡Rayos! Mi mamá, hijo, ¿por qué ya no quiere volver a ver los peces del acuario? Los peces del acuario. Mamá huevo, digo bloop, bloop, bloop, bloop. Y en otro noticia, el noticia, noticia, noticia que noticiera noticias, noticias bien noticiosas. ¿Qué? Mujer pidió nachos en Taco B y como no tenía, los denunció a la policía. ¿A qué? Pero, pero qué chingados es esa mamada. Bueno, gente, ni modo. Se me acabó el papel de valle. ¡Hala, qué humilde! ¿eh? Qué agradable sujeto. En Colombia te ves guapo hijo. En México te ves guapo hijo. En España te ves guapo hijo. En mi patria ahora sí pareces que. <risa> Ay porquerías por qué porquería yo. Uy que hágale zoom. But... <risa>